Observa Cielo Dios creó la tierra, nos ha puesto los cuernos con un gramo hierba. No sea ridículo, que no cuesta. Date cuenta que un título puede tener vínculo con una mente espesa. Yo la lengua larga, tú de lengua viperina, quemando cloropasto, tú fumando cloro y pesticidas. No tengo cura, mirarme a la cara me sale caro. Frenando para y estudia, que oigo el paro. Puta voz es pura, arroz en cada poro de mi piel. Les hago la vista gorda, loco. La bota llena de arena, tierra y polvo Es esto si del altavoz suena raspa que mueva la cuella un sordo Quiero beber del agua de la juventud eterna Ojalá se parrón, tesoro del valor de diez monedas Pirata de la rima, corto tendones a corsario Brindo con mis camaradas en un navío bien robado fuertes como el cone carnaval. La mamá los crió, ellos solo se juntaron. Hay quien cree que ser rapero es recibir tres disparos. Pensar en los más baratos siempre tres saldrá más caro. Yo solo represento a los que creo que represento y solo escribo pa' que. Siga vivo mi cerebro, podría irme de ti cuando te falte el aliento, pero no soy como tú, yo sí que tengo sentimientos, solo soy sincero con mis propias lágrimas, prefiero llorar con el final antes de pasar de página Si te disgusta mi actitud, media vuelta máquina, tu vida me recuerda a una comedia sátira. El verra pone la pureza, hermarse a los platos, el chupi la finura, el flow lo mete el paco, el Fernando electrones y no quiere ni un contrato, esto la mamá no crió y yo el del talento. Esa este es mi blog, las notas las pongo yo La motocross derrapa y crea emoción El público no es canal sol, más bien jarana tinto el limón Bahamas, las vías de la estación Una mención a mi hombre King que sueña con burger, Hay tensión, si en la fridora no caben los nagues, hicimos si morra, siempre, la mala costumbre Enfermar, uh, a base de jarabe Y la llave en el cajón del zapatero Holtero con mi chanca en pleno lo grave por esos segundos que el aire se duerme y calma el ambiente fe en el karma que todo lo puede tirar la moneda que de canto poco tiempo se mantiene poco viento el justo para dar el impulso que crea corriente estoy adentro cuando pulsas el play no te los bailes en la ciudad sin ley Los clavo como game reinventando el game camino me para ni con calidad. Mucho Lego, mucho pego Escucho memo, puto ego Soy niñero, sin veneno Porque puedo, sin dinero Lanzo fuego, Ras de pueblo El canicero, pa' tu cuello Con esmero, mi bolsillo Tu mechero, Check Fácil high, donde estáis? En el lista donde la li hay Que pena me dais, si es que Como marionetas y nanai Pitillo y polen y medito Como un puto samurai. Fuck me, hey, muestro level al Con la mierda que fumáis Acabáis cagando, besilai No me timáis, más bien. vieja y con mi estailán, los dejo sentado en silla de ruedas como Adelaida Entre calle y escondrijo, pateando chustas, la vida un acertijo Tú haces la pregunta, cantas sin rumbo fijo Hasta la tanta con mi junta, la arriba Vamos a sacarle punta, tormenta en el vientre Dinamita en el cerebro, rechina en mis dientes Fuego rojo, vamos hierro, sacando el veneno y mordiendo como perro celebran mi entierro se abre otra puerta si una la cierro la noche es nuestra primo vamos a hacer gamberro me guío por mí mismo a mis valores me aferro más locos que cuerdo más de vosotros todos iguales parecéis putos becerros pitidos de oídos que me ponen de los nervios más sabios que soberbios serios como serbio apártate de medio el rap del milenio lo hacemos por la música que queremos premios